Hola, soy Fadid Flores García y en esta ocasión quiero traerte el recurso educativo digital que he desarrollado mediante la combinación de herramientas como Curse Lab, Adobe Weaver, Excel Learning, Hot Potatoes y especialmente j -Clip. El resultado ha sido alojado en un lugar, en una hot llamado EnlacesQuímicosWebSendario.com. En este host encontrarás el recurso educativo digital con la presentación del GIF que ya habíamos utilizado en un recurso anterior, en Química en Red. Más abajo encontrarás un botón con el que permites hacer la exploración de las características de este recurso. Y en la parte de abajo encontrarás simplemente un link para descargar este recurso en caso tal de que lo quieras usar portable en tu USB si quieres puedes escribirme un correo dando clic aquí en este link que se resalta donde está mi nombre. En la parte superior encontrarás un menú, un menú que contiene las distintas características de este recurso educativo digital, iniciando por conceptos que se han organizado de forma no secuencial, así el estudiante podrá escoger el tema que sea de su interés. No obstante en la parte superior el menú indica cuáles son los conceptos más importantes en relevancia. Con los juegos se podrá divertir. Encontrarás cinco juegos desarrollados para ser operados en cualquier plataforma. Ya estos juegos han sido testeados mediante la aplicación Bluestacks, que es un emulador de Android. Asimismo, vas a encontrar en los recursos videos llamativos videos pero para poder verlos requieren que estés conectado a internet vas a encontrar videos, vas a encontrar documentos PDF que no están alojados en este recurso pero simplemente puedes dar clic y te llevarán te redireccionan a ese recurso vas a encontrar además algunas presentaciones algunas presentaciones en powerpoint estos son descargables simplemente son presentaciones que puedes ejecutar en tu celular o en tu computadora algunos son presentaciones de precio. los recursos que te mencioné son algunos son documentos en pdf y unos son de distribución gratuita y otros simplemente son de distribución libre en la parte de presentaciones en la parte de software encontrarás algunos simuladores de moléculas muy importante para este estudio y finalmente, puedes encontrar los créditos, agradecimientos a las personas que han dispuesto en Internet imágenes que se alojan en este recurso, documentos y presentaciones o los videos que he utilizado para desarrollarlo. No siendo más, espero que este recurso sea de tu total agrado y puedas darle un buen uso. Gracias.